Vamos a dedicar este vídeo a hablar de todas las características de SAS, como son los mixin. Un mixin no es ni más ni menos que un trozo de código que está pensado para ser utilizado y que puede ser parametrizado. A primera vista puede parecer que es algo similar a lo, que, a lo que es imparcial, pero se diferencian en varias cosas como veremos a lo largo del vídeo. Para ello vamos a partir de una idea base, que podría ser, por ejemplo, una cabecera de nivel 1, que tenga como tamaño de fuente por ejemplo, 1M, que sea roja y que eh, se ve en negrita. Y además de una regla para definir párrafos que tenga eh, el mismo tamaño de fuente, es decir, 1M, también que sea la fuente roja, y eh, por otra parte que esté rodeado de un borde, de un píxel que sea sólido y, por ejemplo, de color amarillo. Obviamente a primera vista ya podemos ver que estas dos reglas, aunque hacen referencia a elementos que no tienen nada que ver entre sí, tienen mucho en común. Sin ir más lejos, eh, las dos primeras líneas de cada una de las reglas son las mismas. Con lo cual sería interesante tener algún tipo de mecanismo que nos permitiera definir estas líneas fuera de las reglas y posteriormente las insertásemos en cada una de ellas. Posiblemente la primera idea que tendría la cabeza sea la de usar un parcial y luego eh, importarlo, luego cargarlo en nuestro CSS en los lugares que nos interesa. El problema es que cuando usamos un parcial con el import, ese fichero únicamente se va a importar una vez. Y, por ejemplo, en este caso, nos interesaría que se importase dos veces. Con lo cual, la solución del parcial no es válida. Es por eso que en este tipo de casos es donde tiene sentido utilizar un mixin. Vamos a crearlo, vamos a venirnos al principio del fichero y utilizando la directiva mixin junto con un nombre podemos definir en su interior cualquier tipo de texto que sea admisible dentro del CSS. En este caso claramente vamos a copiarnos estas dos líneas. lo único que hay que hacer ahora es insertarlo en el lugar en el que nos interesa. Y en este caso, a diferencia de hacerlo con un import, utilizaremos la directiva include. Lo mismo que haremos, obviamente, en estas dos líneas de aquí. Vamos a grabar. Y vemos a la derecha que el fichero CSS es el que esperábamos. En cada una de las reglas se ha sustituido el include ejemplo justamente con el código del Mixin. Como comento, dentro de un Mixin se puede escribir cualquier tipo de código que sea soportado por el preprocesador. Así que, por ejemplo, podría venirme aquí y utilizar una propiedad anidada. Podría crear esto y aquí, por ejemplo, indicarle la familia. Y vemos cómo efectivamente ha expandido esta propiedad anidada de aquí en eh, dos propiedades en cada una de las reglas: esta y esta. Teniendo en cuenta esto, es decir, que dentro de un mixin podemos eh, escribir cualquier tipo de código. Eh, un mixin puede generar en un, en un parcial, es decir, yo podría hacer, por ejemplo, aquí otro mixin. donde pusiera que h2 color blue, y posteriormente incluirlo fuera de todas las reglas. Compilamos, y he insertado el mixin como si de un parcial se tratase, ¿no? La única diferencia es que en un principio eh, nuestro mixin está dentro de nuestro propio fichero, no está en un fichero separado, aunque se podría haber hecho sin ningún problema, y que además podríamos hacer ese include en varios sitios dentro de nuestro fichero SCSS. Pero es algo que al menos a priori tampoco tendría mucho sentido, ya que en el caso de que yo copiara esta línea, por ejemplo, aquí abajo, y compilara, vemos que ha he hecho la inserción tanto arriba como abajo, pero que, eh, arquitectónicamente hablando, dentro del CSS no tendría ningún sentido, ya que no aporta nada, simplemente eh, haría perder un poco más de tiempo en el renderizado de la página. Pero donde realmente encontramos la verdadera potencia de un mixin es con la posibilidad de poder parametrizarlos, posibilidad que tampoco existe en un parcial. Al parametrizar ya no únicamente insertamos ese código, sino que ese código puede cambiar en función del parámetro que se le pasa al mixin. Si vamos al missing de ejemplo, al primero que tenemos aquí, podemos incluir entre paréntesis una variable que actúe como parámetro. Por ejemplo, para. Y únicamente tenemos que cambiar el valor de una propiedad por la variable. A la hora de hacer el include, lo que tendríamos que hacer sería también entre paréntesis definir el valor de la variable. Por ejemplo, aquí red, y aquí, por cambiar, ponemos blue. Compilamos, y podemos ver que en el código generado, en este caso, el h1 tiene el color red, y el párrafo tiene asignado el color azul. Es decir, estamos yendo un paso más allá, de manera que no únicamente copiamos código, sino que realmente lo que copiamos es una estructura del código. Estructura que particularizaremos, con los valores que pasamos como parámetro. Por supuesto, se pueden incluir más parámetros. En este caso, pues, podría ser el, el tamaño de la fuente. Vemos que efectivamente nos ha cambiado en cada una de las reglas. Las propiedades tienen valores diferentes. Pero también podemos hacer uso eh, al estilo de las funciones de algunos lenguajes de lo que son parámetros por defecto. Es decir, parámetros que se definen en la declaración del mixin con un valor determinado y que en el caso no incluirlos en la llamada tomarían ese valor. Por ejemplo, podría venirme aquí y decirle que el parámetro 2 por defecto es 1m. Y en esta llamada al mixin, por ejemplo no colocar el parámetro. Si compilamos, observamos que el código es el mismo, aunque en el caso del primer mixing no hayamos colocado el segundo parámetro. Ni qué decir tiene que estos eh, valores por defecto tienen que estar al final de la lista por parámetros, ya que si estuviera definido por defecto, por ejemplo, este, y no este, y aquí abajo, modificáramos el include para hacer un poco coherente, ¿no? Borrando el parámetro del color a la hora de compilar. SAS nos da un error diciéndonos que es imposible decidir si el valor que le hemos pasado pertenece al parámetro 1 o al parámetro 2. Pero sí que es verdad que salvo esta limitación que tiene su lógica, SAS nos da mucha libertad en el uso de parámetros. Así, por ejemplo, tenemos libertad para poder incluir los valores de los parámetros en el orden que nos guste, siempre y cuando le indiquemos exactamente a qué parámetro hace referencia ese valor. Si arreglo esto un poquito, quitándole el error que teníamos aquí y creándome, por ejemplo, un parámetro 3, a la hora de hacer la llamada al mixin, yo podría, por ejemplo, hacer esto, param3, center, dólar param, orange, y por último, param2, 1M. De igual manera, aquí abajo, voy a hacer algo parecido pero a lo mejor poniendo en este caso el parámetro 3 el segundo. Si compilamos, vemos que no da ningún error, pero podemos ir un poco más allá. SAS implementa lo que en muchos lenguajes de programación se denominan los argumentos variables. Este tipo de argumentos, que también son declarados al final de la lista de parámetros, lo que le indican al mixin es que ese parámetro no hace referencia a un valor, sino a una lista de valores. Dicho de otra manera, es una técnica para permitir que el número de argumentos de una función, o en este caso de un mixin, sea variable. Al principio puede parecer un poco extraño el concepto, sobre todo porque habría que ver dónde encajar una situación en la cual necesitáramos un número variable de parámetros. Pero si, por ejemplo, recordamos las transiciones, era posible utilizar la propiedad transición indicándole una secuencia de valores que definían la propiedad, el tiempo que tardaba esa propiedad de moverse y la forma de moverse. Por ejemplo, podríamos poner el top, 0,5 segundos, lineal, y la siguiente propiedad que metíamos en la misma lista, separada por una coma. Color, 0,5, lineal. Es decir, creamos una transición que modificaba dos propiedades, el top y el color, durante medio segundo de manera lineal. Esta sintaxis es perfectamente válida en CSS y en el fondo lo que estamos teniendo es una especie de lista de listas, ¿no? Como valores. Tenemos una lista de tres valores que eh, en el fondo pertenece a una lista que en este caso son de dos valores, siendo este el primero y siendo este el segundo. Bueno, pues cosas como estas son los casos que mejor se adaptan al uso de argumentos variables. ¿Por qué? Bueno, pues es bastante sencilla la contestación. Aquí hay una coma. Y el elemento que separa los valores de los parámetros es una coma. Por lo que si en algún momento yo quisiera introducir algo como esto, como parámetro, SAS no sabría diferenciar si realmente estos son cinco parámetros o son cuatro y el último, el valor que tiene es todo este bloque. Vamos a verlo con un ejemplo que se entenderá mucho mejor. Voy a borrar esto, también esto. Y vamos, por ejemplo, a cambiar que esta propiedad, en vez de ser esta, sea justamente una transición. Es decir, vamos a querer que el parámetro 3 sea un parámetro variable. Es decir, que en el fondo sea una lista con el número de elementos que tenga que tener. La forma de indicarle que ese argumento es variable es mediante la colocación de tres puntos al final del nombre del parámetro. Vamos a simplificar un poco la, la llamada. Vamos a quitar este parámetro y el nombre de estos. Y eh, vamos a pasar como parámetro 3 una lista de valores. En este caso, top 0,5s y el siguiente era color, 0,5s, lineal. Es decir, a primera vista estamos pasando cuatro parámetros, aunque en realidad estamos pasando tres, solo que los dos últimos, estos dos, es un único parámetro variable. Vamos también a copiarlo abajo para que no nos dé errores. Grabamos. Grabamos. y vemos cómo efectivamente la propiedad de transición, tanto en h1 como en p, tiene como valor una lista de elementos. La lista de elementos que hemos pasado como parámetro variable a nuestro mixin. Por supuesto, si aquí en vez de los tres puntos no pusiéramos nada y grabásemos, SAS nos daría un error, ya que considera que hemos pasado cuatro parámetros cuando en la definición del mixin únicamente hay tres. Vamos a dejarlo como estaba. Compilamos. Bien, pero es que además los mixin permiten ser parametrizados no únicamente con el paso de parámetros, como, como resulta obvio, sino también pasándoles contenido. Es decir, pasarle como parámetro un trozo de código, no un valor de una variable, sino un trozo de código que será utilizado dentro de nuestro mixin. Para verlo vamos, por ejemplo, a modificar en este caso el ejemplo 2, pero en vez de usar la propiedad color, vamos a utilizar la directiva content. Esta directiva lo que va a hacer es que va a sustituir donde está la directiva, es decir, el lugar donde está content, va a sustituirlo por el contenido que le vamos a pasar al mixin. ¿Y cómo se le pasa contenido al mixin? Pues simplemente venimos al lugar donde hacemos el include, vamos a utilizar el ejemplo 2 en este caso... Borramos los parámetros y entre llaves definimos el trozo de código que queremos incluir en el mixin. Por ejemplo, en este caso eh, vamos a utilizar la etiqueta span. Diciéndole que el color sea blue. Cuando compilemos, lo que va a ocurrir es que en el lugar donde está Definido el contenido, aquí, va a sustituir todo este bloque. Vamos a grabar. Y aquí podemos ver cómo efectivamente dentro de eh, la regla P, ha hecho un include el ejemplo 2, que lo que hace es que incluye la etiqueta H2 y en su interior la etiqueta span con eh, la definición de la propiedad de color puesta a blue. Obviamente esto va más allá de un parámetro, no es un valor de una variable, ni siquiera es una lista, es un trozo de código que estamos pasándole, con lo cual con el uso de parámetros nos quedamos un poco cojos. Y es necesario utilizar la directiva content. Por supuesto, esta directiva se puede utilizar todas las veces que consideremos dentro del mixin. Es decir, podría, por ejemplo, cogerla y venirme aquí abajo y colocarla. A la hora de compilar... vemos cómo efectivamente no únicamente ha creado la primera regla que teníamos definida antes, sino que además ha vuelto a crear otra más, en este caso ya evitando el eh, header del nivel 2, ya que en este caso el content no se encuentra dentro de esa etiqueta. Es decir, haciendo un pequeño resumen, podríamos decir que un mixing es una especie de mezcla entre un parcial y una función. Por una parte nos permite incluir código, que está definido en otro sitio, un poco al estilo de lo que haría un parcial, pero con la gran ventaja que nos aporta la parte de función, podríamos decirlo así, que es que permite, que es que permite la inserción en múltiples lugares y además de manera parametrizada.